Cosas que te han pasado cuando juegas un título de anime. A ver, vamos a ver qué tal este juego. Kamehameha. A ver, vamos a ver si el anime está igual de bueno que el juego. ¡Sí! ¡Eso, Rengoku! ¡Sí! ¡Utiliza la respiración de fuego! ¡Sí! ¡Sí! ¡Espera, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no Rengoku! ¡No! ¡Rengoku, no! ¡No! no Si tú lo deseas puedes volar solo tienes que confiar mucho en ti. Sí, vamos a seguir este anime antes de que el juego me dé spoilers. Episodio 359 de Mil. Perfecto. Todo listo. ¿Y consola tiene que actualizarse? Fue en ese momento cuando Rocco sintió el verdadero terror. ¡Jutsu de invocación! ¡Ah! Bueno, leer el manga.